Zaragoza ha acogido durante los días 27, 28 y 29 de octubre el cuarto Congreso Estatal de Participación de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Unas jornadas que en esta ocasión se han centrado en la reconstrucción de los derechos de la ciudadanía, concretamente en el acceso a la vivienda y la garantía de ingresos. ...dos de las áreas que más se han visto afectadas... ...por la pandemia... ...la intervención de los asistentes... ...ha sido muy importante para abordar... ...las diferentes problemáticas... ...y buscar soluciones factibles a corto plazo. Nos da lugar a ver que tenemos problemas comunes... ...y a la vez tenemos problemas en cada territorio... ...entonces al, al haber participación nos mezclamos intentamos sacar propuestas para buscar soluciones para las necesidades que tenemos todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión. ...para este intercambio de opiniones... ...ha sido fundamental... ...la participación de los asistentes... ...en diversos espacios de creación colectiva... ...en los que han analizado diferentes temas... ...como por ejemplo, el acceso a la salud... ...la exclusión financiera, la brecha digital... ...o cómo afecta la burocracia... ...a las personas en riesgo de pobreza... ...cuestiones que han perjudicado gravemente... ...a un gran colectivo de nuestra sociedad. La pandemia sí que ha afectado a cualquier persona porque es una cosa que no esperamos entonces repentinamente apareció la pandemia y mucha gente ha perdido a sus queridos familiares amigos mucha gente ha perdido su trabajo mucha su casa eh, mucha gente ha tenido ansiedad soledad no deseada por ejemplo ir a los centros de salud era imposible por ejemplo He estado malito y me tengo que atender por teléfono y eso es que sí que me afecta según han concluido, muchas veces las ayudas no llegan a los receptores que más lo necesitan, bien por falta de información o por exceso de burocracia, por lo que se han propuesto posibles soluciones, como iniciativas que faciliten el acondicionamiento de espacios que ofrezcan información adaptada y comprensible, además de favorecer la presencialidad de aquellas personas que no tengan otra forma de acceso. También han remarcado la falta de inversión en vivienda social, la falta de ayudas de alquiler y la discriminación que en muchas ocasiones vive este colectivo para poder acceder a inmuebles dignos. Como alternativa se ha planteado una ley estatal de vivienda que tenga un enfoque progresista, que recoja los nuevos tipos de pobreza, además de que exista un órgano al que poder denunciar cuando este colectivo esté viviendo una discriminación. De esta forma se ha intentado comprender las dificultades a las que se enfrentan y cómo potenciar su inclusión para eliminar barreras. Y se ha hecho elaborando propuestas llevadas a cabo por el diálogo, el debate y el trabajo en grupo.